lo que se dice por los santos padres sobre la intercesión de los santos, se debe creer con mucha mayor razón de la intercesión de la Santa Virgen, cuyas súplicas son ciertamente más poderosas para con Dios que las de todo el paraíso. Pues según Santo Tomás, los santos pueden, a proporción de los méritos que han adquirido, salvar muchas almas, pero Jesucristo, y también su Santa Madre, tienen méritos bastantes para salvar a todos los hombres. San Bernardo dice, hablando de María, que así como no podemos acercarnos al Padre sino por medio del Hijo, que es mediador de justicia, así tampoco podemos acercarnos al Hijo sino por medio de la Madre, que es mediadora de gracia, y que nos alcanza por su intercesión los bienes que nos mereció Jesucristo. María recibió de Dios dos plenitudes de gracias. La primera fue la encarnación del Verbo Eterno en su castísimo seno. La segunda es la plenitud de las gracias que conseguimos de Dios por su intercesión. Así pues, Cuantos bienes recibimos del Señor nos vienen por la intercesión de María? ¿Y por qué es esto? Es así porque, como responde el mismo San Bernardo, tal es la voluntad del Señor. Enseña San Agustín que María es justamente llamada Madre Nuestra, porque cooperó con su caridad a hacernos nacer a la vida de la gracia, como miembros de Jesucristo que es nuestra cabeza. Y así como María cooperó con su caridad al nacimiento espiritual de los fieles, Dios quiere también que coopere por su intercesión a que adquieran la vida de la gracia en este mundo, y en el otro la vida de la gloria. Por esto es voluntad de la Iglesia que la llamemos nuestra vida, nuestra dulzura y nuestra esperanza. San Bernardo nos exhorta a recurrir siempre a esta Divina Madre, porque sus oraciones son ciertamente oídas del Hijo. Este santo la llama escala, porque así como no se sube al tercer escalón sino apoyándose en el segundo y al segundo sin servirse del primero, asimismo no se llega a Dios sino por medio de Jesucristo, y no se llega a Jesucristo sino por medio de María. A continuación, la llama su confianza mayor, y todo el fundamento de su esperanza, porque, dice, que quiere Dios que todas las gracias que nos concede pasen por las manos de María. Y todas las gracias que deseamos, añade, debemos pedirlas por el medio de María, cuyas súplicas no pueden ser jamás desechadas. Lo mismo enseñan San Efrén, San Ildefonso, San Germano, San Pedro Damiano, San Antonino, San Bernardino de Sena, el cual dice que todas las gracias no solo se nos transmiten por medio de María, sino que la Santa Virgen adquiere, desde el instante en que fue erigida Madre de Dios, una especie de jurisdicción sobre todas las gracias que se nos conceden. Del mismo sentir es San Buenaventura. Por esto los teólogos, fundados sobre la autoridad de tan santos varones, han piadosa y justamente sostenido la opinión que Dios no concede gracia alguna sin la intercesión de María. Y no hay que dudarlo, pues si quiere que recurramos a los santos, cuanto más grato le será que nos sirvamos de la intercesión de María, a fin de que por sus méritos supla nuestra indignidad, como dice San Anselmo. En cuanto a la dignidad de María, asegura Santo Tomás, que es casi infinita. Así pues, es evidente que las súplicas de María son más poderosas para con Dios que las de toda la corte celestial. De todo lo dicho debemos concluir, que el que ruega se salva ciertamente, así como el que no ruega se condena. Todos los bienaventurados, exceptuando los niños, se han salvado por la oración, todos los condenados se han perdido por no haber orado, si hubiesen rogado, no se hubieran perdido. Su mayor desespero en el infierno será siempre el haberse podido salvar tan fácilmente pidiéndole a Dios sus gracias, y de no estar ya a tiempo de pedírselas. Y hasta aquí lo referido por San Alfonso María de Ligorio, respecto a esta trascendental cuestión, la Santísima Virgen María, mediadora de la vida de gracia en este mundo, y en el otro de la vida de la gloria. Oración Santísima Virgen María, Madre de mi Dios, recibidnos bajo vuestra protección, y alcanzadnos el espíritu de oración a fin de que en todas las necesidades recurramos siempre a vuestro Hijo y a vos, que sois la dispensadora de las gracias y Madre de Misericordia, que nada sabéis negar a cualquiera que a vos se encomiende, y que podéis conseguir de Dios todo cuanto le pedís para vuestros servidores. Amén.